En los Juegos Olímpicos Hoy Tenemos dos Un varón y una hembra Las reinas del Caribe Y el equipo de béisbol Son cuatro posibilidades de medallas que tenemos Y estamos pendientes A eso Porque los Juegos Terminan mañana Hasta el 4 de agosto Dos semanas es, señores Como ha pasado el tiempo ¿eh? Entonces ¿Cómo es el asunto? Es hasta mañana pues, Pero hasta el 4 de agosto Entonces y béisbol le queda El juego de hoy No ha clasificado nadie ¿Cómo sería? no Yo pensaba que era Hasta el 8 Hasta el 8, hasta el 8. Bueno, 8. ahora sí Sí, porque Creo cuatro es mañana, sí. como muy rápido. Y siempre el, el día final hay pocas competencias, sino la clausura, que ya solo participan los atletas que están todavía en el, en el complejo, porque por ejemplo, Taekwondo ya regresó al país. Y me imagino que así también otros atletas que han perdido la posibilidad de medalla y que ya están de regreso en la, en la República Dominicana. Bolívar va contra las gringas, dice la sí, vecina mía. Tenemos un par de compromisos contra los Estados Unidos. Los en, dos, en, los en, dos en deportes de conjunto. Y en, y, en, y, en y en béisbol. Así es. Los dos equipos de conjunto que están... Yo tengo muchas expectativas con el partido de béisbol contra Estados Unidos hoy. Más bien no son tan altas las del equipo de voleibol porque el dominio del equipo de voleibol femenino de Estados Unidos es mucho mayor que el dominio que tiene el del béisbol, sí. que no es tanto dominio nos ganó un jueguito Pero usted ahí. usted no se soñó de que le estábamos dando palo uno A uno japonés fue y entonces ese día como que el sueño fue al revés. Pero no se tipo soñó. Hoy. No me no soñé. Se hoy también. No me ¿Qué? soñé con Jairo Asensio lanzando ese día. Yo ese no lo vi. Tuve. Yo me sueño una cosa así me despierto y digo espérate espérate espérate espérate y lo intento. Pero hoy vez. se soñó también o es un presentimiento. Una no no corazonada, no. Yo estoy claro. Decir. No. Hoy estoy claro. Estoy analizando hoy. Ah, bueno. Que a veces uno dice que Ahora se sueña sí. y es para uno tratar de meter el tema. Pero hoy estoy analizando y yo veo. Eh, con Ángel Sánchez, que, que la, debe, ser, debe ser el abridor del partido. Eh, debe, debemos tener un buen juego, no tan cómodo como el de esta mañana, que a pesar de ganar 7-6 fue un partido más relajado desde el principio porque era contra un equipo que no es, no es ni la sombra en el béisbol, que lo es los Estados Unidos. pero hoy le ganamos. Ojalá que sí. Hoy le ganamos. Ojalá que sí.